Tras la designación del nuevo director del Comando noreste de la Policía Nacional, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de Morel, consideró que esto no disminuirá los hechos delictivos. No, no es una solución. Aquí lo que hay que hacer es buscar políticas tendentes a reducir lo que es la delincuencia que hoy nos arropa.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 Para Santo Domingo Oriental Joan Cordero, NTN Su noticiero regional